Taller preparando a mamá, ejercicios físicos y respiratorios, ejercicios vivenciales y de contacto, consejos alimentarios, charlas informativas, trabajo de parto y lactancia materna. Es un espacio destinado a embarazadas primerizas que están cursando el tercer trimestre del embarazo. Las esperamos en el Salón Cincuentenario del Instituto de Seguros de Jujuy. La Valle 358 Los días miércoles a las 17 horas Y sábados a las 10.30 horas Informes e inscripciones Programa Maternoa Instituto de Seguros de Jujuy La Valle 358 Gobierno de Jujuy Unión, paz y trabajo